Mi nombre es José Ignacio Pérez Cárdenas, soy docente de la institución educativa Néstor Andrés Rangel Alfaro de Guamal Magdalena. Hablar del maestro Aurelio Fernández es hablar de folclore, una persona con grandes cualidades sobresalientes, tanto en el mundo del saber como de la música. Eh, por primera vez el maestro participó en la cumbia del Banco Magdalena, el Festival de la Cumbia del Banco Magdalena. Allí ocupó el primer lugar en esa versión. De siendo así, después de obtener ese título, eh, fue contratado por la maestra Etervina Dávila de Talaico para ser parte de las Farotas de Talaico. Por más de tres décadas participando en, en el Carnaval de Barranquilla, un orgullo muy importante para el maestro en los años 80 ¿sí? según me cuenta él eh, inicia, inicia sus trabajos musicales haciendo parte de la agrupación musical Malibu de Talaico esos temas representativos en ese trabajo está el palmar el millo se modernizó entre otros después eh, por ganar ese prestigio en ese trabajo es vinculado por el grupo musical de Totó la Mompocina, el cual lo da a conocer a nivel nacional e internacional un tema representativo en ese, en ese álbum fue o lo será siempre Mañanitas de Diciembre es un tema icónico que es representativo en todos los festivales de pito atravesado en la región del Caribe Además, es bueno resaltar que el maestro obtuvo dos primeros puestos en los festivales de Morroa Azul, festival de Pito Atravesado, ganándose el respeto y el cariño de todos. Actualmente, el maestro se encuentra un poco mal de salud, olvidado eh, por tantas situaciones de la vida, Merecemos que el maestro eh, sea reconocido a nivel nacional como una persona que dio tanto por el folclore y todavía su música siga siendo como el primer día escuchada por todos.